capítulo 3 la fe en este capítulo vamos a tocar a un punto muy importante que es la fe visualización y creencia en la consecución del deseo que en realidad sería el segundo paso hacia la riqueza la fe es el elemento químico primordial de la mente cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. ¿verdad? La plegaria también la conocemos con el nombre, no les tendría yo que explicar esto, oración, rezo. Solo que hay algunas diferencias, pero ese ya sería otro tema. Las emociones de la fe. El amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que este alcanza al momento el subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual, la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. Ahora bien, ¿cómo desarrollar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. Bueno, la fe es un estado mental que se puede inducir, crea o no, amigo, amiga que me escucha, o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Lo que muchos llaman hipnosis. La hipnosis no es más que autosugestión. Mentira que alguien puede hipnotizar a otro. Es solamente cuando usted se autosugestiona. O sea, se hipnotiza a sí mismo. Como ejemplo... Considere el propósito por el que se presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, que sería el dinero. Y le digo leyendo este libro porque fuera también importante... Que lo leyese, le estoy dejando el enlace en cada video o en este video incluso para que pueda leerlo. Porque al leerlo tendrá una efectividad enorme en su subconsciente. Bueno, al llevar a cabo estas instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente resumidas en el capítulo de la autosugestión que veremos eso más adelante usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo y en ello actuará en esa creencia que su subconsciente le devolverá en forma de lo que llamamos fe acompañada lógicamente de planes precisos para procurar eso que usted desea. La fe es un estado mental que cada uno puede incrementar a voluntad, una vez que haya dominado los 13 principios, desde luego, porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente a través de la aplicación de dichos principios. La repetición de la afirmación de órdenes al subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Más adelante me encargaré también de hacer la, si, eh, eh, la sinopsis del libro de eh, la llave o lo que se conoce como el secreto para que podamos profundizar este tema. Porque al igual como te ayuda a ti, amigo lector, le ayuda a usted, me ayuda a mí también a poder mantenerme en este camino de la fe. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales. Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en el contacto con el crimen, éste les repugna. Pero si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y después lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban con o por aceptarlo y dejan fluir, se dejan influir por él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encausado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente. Que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible. Espero que me esto me explico bien en relación con esto. Volvamos a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente física o en su contrapartida. Estas emociones o la porción sentimental, digámoslo así, de los pensamientos, son los factores que dan vitalidad y acción a estos mismos. Bueno, mezclados con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que se hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas incluso, pueden alcanzar al subconsciente e influir en él. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted Tú, tu amigo que me escuchas podrás comprender que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamiento de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan denominado infortunio o como comúnmente le llama a la gente, mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas totalmente a la pobreza y al fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar ellos son los creadores de su propio infortunio a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico este es un momento apropiado para sugerirle de nuevo a usted que me escucha para que se pueda beneficiar transmitiéndote a tu subconsciente cualquier deseo que quieras traducir en equivalente físico o monetario en un estado de esperanza o de convicción de que la transmutación tendrá su lugar. Pero hay que estar convencido ya que su convicción o su fe será el elemento que determinará la acción al mismo subconsciente. No hay nada que le impida engañar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como, yo engañé al subconsciente de mi hijo para llevar a cabo este, Diz que engaño de manera más realista. Cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que se está pidiendo. Habiendo una imagen clara, no solamente del objeto, sino del sentimiento propio cuando lo haya obtenido, que sería en ese mismo instante. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico por el medio más práctico y directo, cualquier orden que se le dé en su estado de convicción o de fe en que la orden se llevase a cabo. Bueno, sin duda se ha dicho bastante para enseñar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones o aprendérselas de memoria. Es esencial para que tu amigo o amiga que me escuchas estimules tus emociones positivas como fuerzas dominantes en tu mente. Y aquietes ¿verdad? la mente con la importancia eliminando las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte desde luego en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Lo que estamos hablando ahorita. Una mente así dominada puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará y si fuese posible dependiendo de la fe inmediatamente la fe es un estado mental que se puede inducir, dijimos, mediante esta autosugestión, ¿verdad? Durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a tener fe, en este o aquel dogma o credo o persona, pero no han logrado explicar a las multitudes, multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante esta autosugestión En un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender describir, dis, Describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde todavía no existe Tenga fe en usted, fe en el infinito antes de empezar, debería recordar que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Merece o vale la pena leer el anunciado que en el libro encuentra anterior una segunda vez, una tercera, una cuarta o merece, vale la pena, escuchar este audio completo del libro muchísimas veces. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riqueza. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la misma creencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que combinado con la plegaria nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita conocida a través de la religión o de las religiones como el mismo Dios. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla, o lo que comúnmente decimos el poder de Dios. La magia de la autosugestión. La prueba es simple y fácil de demostrar, va ligada al principio de la autosugestión, por lo tanto, centrémonos o centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y con los que combina una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Dice así. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Lo que les decía la ley de la atracción. Un pensamiento así, magnetizado con la emoción, se puede comparar con una semilla que, cuando es plantada en el terreno fértil, está germina crece y se multiplica y esto puede suceder una y otra vez como se repita la misma acción hasta que aquello que en un principio fue una semillita se convierte como ustedes saben en innumerables millones de semillas de la misma clase la, la mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonizan con aquella que la domina. Cualquier idea, plan, pensamiento, propósito que uno abrigue a través de la infinidad de ideas afines adhiere esta idea a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva dicho individuo en cuya mente se haya alojado. Volvamos ahora al punto inicial. Para informarnos de cómo se puede plantear en la mente la semilla original de una idea, la información es fácil de entender. Cualquier idea, plan o propósito se puede fijar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propio de su propósito principal u objetivo primordial y preciso, lo memorice y lo repite en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado a su subconsciente. Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida al hacer un inventario de sus recursos, capacidades mentales, quizás tal vez descubras que tu mayor debilidad es la falta de confianza en ti mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos del pensamiento puestos por escrito. Por eso le decía que debemos de hacer un inventario de, de sus recursos y capacidades, pero también de incluir algunas debilidades para poder escribir lo contrario o lo que ayudaría a remover dichas debilidades. Memorizadas y repetidas hasta que llegan a formar parte del instrumental el que la facultad inconsciente de su mente disponga. Fórmula para la confianza en uno mismo He aquí el primer punto. Sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Y aquí ahora prometo ejecutar y dice la acción de la cual quiere tener resultados como segundo punto me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física por lo tanto Concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. He aquí lo que decíamos antes, imaginarse que usted es ya la persona a la cual se quiere convertir. Tercero, Sé que mediante el principio de la autosugestión cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objetivo que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. En el cuarto punto, he escrito, debe decirse con claridad, una descripción del objetivo primordial, se puede aunque mencionar en este caso su objetivo de mi vida y nunca dejaré de forzarme hasta que haya conseguido lo suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. En el quinto punto comprendo con claridad que no hay riqueza ni posesión posición que pueda durar mucho tiempo a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto... No me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré, induciré a otros a servirme por obra de mi disposición de servir también a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo y con Activaré en esos lugares o en cambio de, esos, de esas cosas el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito deseado. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y también en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repitaré. Repetiré en voz alta una vez cada día con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que yo me convierta en una persona que confíe en sí misma y que pueda yo gozar de ese privilegio y de todos los privilegios que proporciona el éxito. Tras esta fórmula, hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar. El nombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana, si es usada de forma constructiva, desde luego. Por otra parte, si se le usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. Las causas se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico como lo decíamos ya anteriormente el desastre del pensamiento negativo. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento positivos o negativos, trabaja con el material que le suministramos nosotros mismos a través de nuestros propios pensamientos e impulsos. El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento rígido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento rígido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se le emplea correctamente desde luego. Acaba con la vida si se hace mal uso de ella. Así, la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y a la prosperidad y nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianzas en su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinitiva, o lo que dijimos conocido como Dios, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará, téngalo por seguro, como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en equivalente físico. Así como el viento arrastra un barco hacia el este y, otra hacia el oeste, usted será elevado o hundido por la ley esta de la que hablamos, llamada autosugestión, de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de sus propios pensamientos. La ley de la autosugestión que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estarás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, tenlo por seguro que no ganarás. Si piensas que perderás, ya estás perdido. Pues en el mundo encontramos que el éxito empieza en la voluntad del mismo que lo desea. Todo está en el estado mental. Si piensas que eres inferior, lo eres. Tienes que pensar alto para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de poder ganar. La batalla de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido. Pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que sí puede lograrlo. Observa las palabras que se han destacado y captarás el profundo significado que el poeta expresa. ¿Qué genio yace dormido en tu cerebro? O oh, podemos decir, ¿qué genio yace dormido en mi cerebro? Si lo repites mentalmente. En algún rincón de tu carácter que está latente, o dormida la semilla de la realización, que si germinara y se pusiera en acción, lo elevaría a niveles que tal vez tú nunca habías soñado alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, tú también puedes despertar al genio que ya se ha dormido en tu mente y hacer que te conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desees alcanzar en tu vida. Abraham Lincoln uh, fue un fracasado en todo lo que intentó hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un don nadie de ninguna parte, hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había estado en su corazón y en su cerebro, para darle al mundo uno de sus hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor, le aconteció a través de Anne Rutledge, la única mujer quien el amó realmente. es. Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamientos propios en sus equivalentes espirituales. Durante... Su labor de investigación el autor ha descubierto a partir del análisis de la vida y de realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor y de la pasión de una mujer. Si quieres pruebas del poder de la fe, examina las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. El nazareno encabeza la lista la base de la cristiandad es la fe no importa cuántas personas hayan pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza y enseñanza la esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de cristo que pueden haberse interpretado como milagros son nada más ni nada menos que la fe y lo dice el mismo si hay fenómenos Milagrosos se producen solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideremos el poder de la fe tal como nos la mostró un hombre bien conocido también por la humanidad, que es uno de los más recientes, el Mahatma Gandhi. Pienso que lo has escuchado con el nombre de Gandhi, de la India. Este hombre... A través de este hombre el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad, porque Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados, ni ningún material bélico. Gandhi no tenía ni dinero, ni casa, ni siquiera ropas. Pero tenía poder, ¿Cómo lo obtuvo. Lo creo a partir de su comprensión del principio de la fe. Y mediante su capacidad para desplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. No de 100 ni 200, de 200 millones, millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en estas 200 millones de personas y llegar a sus mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono. con un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? ¿Cómo una idea construyó una fortuna? Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como prove provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual las industrias y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar recibir. El, su, el uh, suceso elegido para este ejemplo data de comienzos del siglo, cuando se está, del siglo pasado, digamos, se estaba formando la United States Steel Corporation, Corporación del Acero de Estados Unidos. A medida que leemos esta historia, tenemos presente esos hechos fundamentales y comprendemos cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Si tú eres de los que se han preguntado a menudo cómo se ha acumulado estas dichas fortunas, esta historia de la creación de esta corporación te resultará esclarecedora. Si tienes alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda, porque Tú podrás ver con claridad en la historia de la United Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este audiolibro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrita de una forma espectacular por uh, John Lowell del New York World Telegram. Y la transcribimos con, cor con su cortesía desde luego. Un bonito discurso de sobremesa por mil millones de dólares, dice aquella noche del 12 de diciembre en el año 1900 en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes de la University Club. En la quinta avenida para hacer los honores a una gran joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia industrial estadounidense. Edward Simmons y Charles Stuart Stewart Smith Llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles Shop les había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años de edad a la sociedad de banqueros del estado de Estados Unidos, pero no esperaban que magnetizara de tal manera o de tal modo con la convicción. De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Steelmen, o sea, los hombres del hierro, y los Harriman y los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de trascendencia amables, pero no nada más. Incluso John Pierre Point, Morgan, sentado a la derecha de Schwab, como indicaba su dignidad imperial, había previsto honrar la mesa con su presencia muy brevemente. Y en lo que refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día, del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados Probaron los habituales siete u ocho platos. Hubo poca conversación y versara sobre lo que versase. Fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y agentes de la bolsa habían visto antes a Schwab, cuya carrera había florecido. En los bancos de Monongaela, ninguno lo conocía bien, pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan, Quedarían admirados y un bebé de mil millones de dólares, que era esta corporación, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Sin embargo, tal vez se tratará de un discurso digamos casero con incorrecciones gramaticales pues los perfeccionismos del lenguaje nunca le, interesan, le interesaron a Schwab lleno de refranes y compaginado con ingenio pero aparte de eso, obtuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre el 5 mil millones de dólares de capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana aparte donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, hablaron durante más de una. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el eng engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un trust del acero y imitando los patrones de las empresas de galletas, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore Billy Jim, mayorista de, del Chicago que habían funcionado una fosforera y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo también, pero fracasaron en el intento. Elbert Gary, el socrosanto abogado del estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a ser bastante grande como para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a Morgan, a las alturas de donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido en esa época. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a 3.000 de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas. Se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a las gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios. Este había formado ya la American Steel and Wire Company, pero al lado de gigantescas empresas como la Vertical Andrew Cornish, dirigido para sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. El viejo escocés excéntrico también lo sabía desde las majestuosas alturas del esquivo Castle había visto primero divertido y luego con resentimiento los intentos de las pequeñas compañías de morgan entremetiéndose en sus negocios cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes el mal genio de carnage se convirtió en ira y en deseo de venganza decidió duplicar cada fábrica suya por cada una de sus rivales proye y hasta entonces no había tenido interés en cables, tubo, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y los dejaba que trabajaran en las especializaciones que ellos quisieran. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en este discurso. El discurso de Schwab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia que no la solic y no la solicitud de que el vasto Imperio Cornish podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Así acabó la cena en la universidad Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones del progreso de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para We Andra Cornish, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia, desde el principio al fin, fue planificada por Andrew Carnage. Que la cena en honor de Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Schwab fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vendedor. En particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotado de algo menos que la beatitud. Pero Schwab acudió a la reunión con seis hojas escritas de puño y letra, llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y potencial del rendimiento de aquella empresa. En enero acudieron a un partido de golf en los helados prados de Saint Andrews en Westchester. Andrew, envuelto en jerseys, uh, bien abrigado y Charlie conversando de tri trivialidades para ejercitar el buen humor, pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña que Carnage, Carnage poseía cerca de ahí. Entonces, con el mismo poder de convicción con lo que había hipnotizado a 80 millonarios en la universidad, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del viejo escocés. La cifra era de 400 millones de dólares y surgió a partir de los 320 millones que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los, años, los últimos dos años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Ven, porque este se los entregó como retirada. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa, fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930.